Es una de las agrupaciones delictuales más violentas del mundo y de la cual Chile no se escapó. Hablamos del Tren de Aragua, grupo de narcotraficantes que entre sus formas de operar destacan el tráfico de drogas, secuestro, extorsiones, explotación sexual y el sicariato. De un tiempo a la fecha, el Ministerio Público ha seguido de cerca esta poderosa estructura del crimen organizado, al punto de ejecutar diversos operativos que han terminado por desarticular a parte de sus facciones, encarcelando a algunos de sus integrantes, quienes cruzaron nuestras fronteras, gran parte de ellos, de forma ilegal. Esta es una preocupación central, pero es un tema que nosotros no vamos a difundir públicamente por la naturaleza misma de las medidas que es necesario adoptar y que es eh, imprescindible mantenerla en reserva. Es así que el combate contra el tren de Aragua ha sido una de las principales preocupaciones para los fiscales de la zona norte de nuestro país. Un hecho que ha marcado la agenda judicial, pero que durante las últimas semanas han debido convivir con el contraataque de la organización criminal. Hoy día ya las organizaciones criminales han demostrado estar actuando ya con una violencia importante ya, y además nosotros han demostrado en la práctica ya cómo ya están de, dispuestos a accionar en contra de los fiscales ...denuncia que ha llegado por parte de la Asociación de Fiscales... ...que a principios de junio realizó una encuesta que entregó una cifra alarmante... ...el 30% de los persecutores o sus familiares han sido amenazados... ...mientras que el 85% asegura que trabajan en condiciones de seguridad precarias. Estamos preocupados por la situación de seguridad de los fiscales... ...particularmente aquellos que están ligados a investigaciones... ...de crimen organizado y también de violencia rural... ...en la macro zona sur del país. De ahí la necesidad de aumentar el tipo de protección... ...que parten accesos diferenciados al momento de entrar a las audiencias... ...contar con blindaje los vehículos... ...e incluso solicitar entrenamiento de defensa personal... ...y el uso de armas de fuego. Hemos planteado al Fiscal Nacional... ...un conjunto de propuestas y medidas tendentes... ...a garantizar que el trabajo que realicen estos fiscales... ...y todos los fiscales del país... Eh, ...se haga en condiciones de seguridad adecuada. ...tanto para los propios fiscales como también para sus familias... ...que han sufrido, alguno de ellos, amenazas o incluso agresiones en el ejercicio de su función. Un llamado de auxilio que fue contestado por el gobierno... ...quienes aseguran estar en conocimiento de los antecedentes. Y este es un área que no solo nos preocupa, sino que hemos tomado decisiones... ...respecto a garantizar mejores condiciones de seguridad... ...que son indispensables si es que queremos llevar adelante la lucha contra el crimen organizado. Por ahora las investigaciones de las amenazas en contra de los fiscales se encuentran en carácter de reservada, manteniéndose bajo siete llaves la cantidad de personas que están en la mira del tren Daragua. De